Hola amigos de bebesvictoria.es. Me presento, soy Paula, una voz generada por inteligencia artificial. Por favor, no olvides darle a la campanita y si podéis al like y suscribiros a este canal. Nos ayudaréis a seguir mejorando. Gracias. Aquí pinchando en el link de abajo de este video o visitando bebesvictoria.es, podréis comprar esta silla de auto en las mejores condiciones y si no nos consultáis al WhatsApp de la tienda. 623045009 Estamos en el Che, Alicante, desde 1971 más de 50 años Nuestro Instagram se busca como Bebés barra baja victoria Hacemos sorteos mensuales, seguidnos y compartir, por favor también subimos ofertas y promociones Hoy os presentamos de la marca de Joye modelo de silla de coche Joye East Pen Grow Signature Cumple la normativa e size SR 129 barra 03 Instalación a contramarcha con el arnés de 5 puntos desde el nacimiento hasta los 105 centímetros, 4 años aproximado. Instalación a favor de la marcha con el cinturón de 3 puntos del vehículo desde los 100 a 125 centímetros aproximadamente de los 3 a los 7 años. Conectores Isofix y arco antivuelco de acero reforzado. Instalación con Isofix y Top Tether integrado en el arco antivuelco tanto a contramarcha como a favor de la marcha. Rotación 360 grados para facilitar la instalación y desinstalación del niño a la silla desde la puerta del automóvil. Activador de giro simple suego, accesible e intuitivo en los laterales de la silla. Tecnología de instalación Verifit, que usa luz y sonido para alertar en caso de instalación incorrecta se necesitan dos pilas AAA, no incluidas. El reposacabezas Trip Protect ofrece tres capas de seguridad e incluye espuma patentada Integifed, con efecto memoria, para una máxima protección lateral. Incluye un panel Guard Surround Safety extraíble para acoplarse en el lado de la puerta para mayor protección en caso de impacto lateral. Seis posiciones de reclinado tanto a favor de la marcha como a contramarcha. El reposacabezas regulable en altura Grow Together con 7 posiciones, se ajusta con el arnés automáticamente sin necesidad de reposicionarlo. El reductor Grow With Me para recién nacidos consta de 4 piezas individuales para una adaptación perfecta en cada etapa. Arnés de 5 puntos con protectores de hombro, y hebilla que se ajusta con un simple tirón. Compartimentos para almacenar los arneses cuando la silla se usa como elevador con respaldo, no hace falta desmontarlos. Medidas a contramarcha de la silla de auto Joye e-Spin Grow Signature. Largo de 72,2 centímetros y llega hasta 77,5 centímetros, por un ancho de 52 centímetros, y por alto que va desde 56,3 centímetros hasta 64,5 centímetros. Medidas a favor de la marcha. Largo 54,8 centímetros hasta 58,8 centímetros por ancho 52 centímetros. El alto va de 59,5 centímetros hasta llegar a los 76 centímetros. Peso 14,450 kilogramos. Uso del producto a contramarcha. De 40 hasta 105 centímetros. Uso del producto como elevador con respaldo. 100 hasta 125 centímetros. Homologación, SR129-03, ISO-F2X, ISO-R, ISO-B2. Muchas gracias y que tengáis un buen día o noche, saludos cordiales desde BebesVictoria.es. Por cierto no olvides visitar nuestra web.